Pero Espérate, espérate, yo camino sola. camino sola. Pero espérate. Camino sola, cuidado. Cuidado. Vamos, cuidado. Pero espérate, que me ¡Wow, wow! Cuando pretendo una mujer pero que, pero que yo se estoy se caminando, es. pero, pero, pero caminando. que yo estoy caminando. Pero espérate, espérate, espérate, espérate, o sea, eso ¿Por qué me eso? Es Pero mi amor, espérate. Wow, mira. Esto no se, se hace, no, hace aquí. No, se hacía. No, ya no, no. No, no se hace. No, se hace. más peor. Wow, mira. Venezuela está La también se quieren alegar que son extranjeros, miren, a nivel mundial en todos los países se están dando los toques de queda y cuando usted viene a la República Dominicana, su familiar, su tío, si usted tiene descendencia dominicana o si usted viene como turista, no importa su condición, usted se le orienta de que hay un toque de queda a partir de las 7 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana del siguiente día. Y el toque de queda es que usted se quede en su casa, que no transite en las calles. Ah, pero la gente no. La gente no quiere respetar. Ahora, eh, yo no sabía que la policía de aquí tenía la, la Teise, la, la, la pistola eléctrica. ¿Eh? Yo no había visto eso, los policías aquí, con eso. No, no sabía. Tú no habías visto un policía con esa pistola. Y tú, tú, tú, tú había... no, yo no. Eh, señores, ahora, eh, parece que son falsificadas pues la mujer no le hizo nada, y ella sigue igualita Roberto ¿Eh? pero de ¿verdad? verdad, por favor. pero de verdad parece sí. que son falsificadas mira, aquí hay que poner un ejemplo en este país, la policía no puede seguir de relajo de nadie y mucho menos la muchachita esa que dijo que I'm from America I'm from New York, en este país que es soberano, hay reglas que cumplir y de mi parte, debieron llevarse a las presas a todas a todas y pagar multa y todo lo que indique toque de queda. Mira, Veloz, lo primero es el régimen de consecuencia Si esas muchachas, aparte de someterla, detenerla, procesarla y ponerle una multa de 10, 15 o 20 mil pesos, se acaba el relajo. Pero aquí no hay, no hay régimen de consecuencia Entonces la policía lamentablemente están haciendo un trabajo, que hay que, hay que decirlo, Bien. arriesgando su vida, eh, su salud, la de su familia, pero no tienen una legislatura en este momento de estado de emergencia que lo apoye. El presidente lo que tiene que hacer es, junto con la fiscalía y ahora con Miriam Germán, que está ahí en, en la cabeza, y Jenny Berenice y todo ese equipo de hombres y mujeres profesionales del derecho, buscar una fórmula de un régimen de consecuencias que el que lo agarren lo detenga en el toque de queda, le apliquen sanciones contundentes y que fuertes. Que eso del toque de queda, Roberto, yo tengo la siguiente posición, eh, bueno, basado y sacando conclusiones en torno a lo que hemos visto aquí diariamente, o el toque de queda lo ponen 24 horas o que lo quiten. Pero ese sistema actual, eso no funciona, no sirve, que de hecho... El Luis Abinader cuando le preguntaban por el toque de queda cuando era candidato decía que eso había que ponerlo 24 horas y ahora que entró al poder no, el 24 horas ya no es una opción por el tema de economía y todo eso pero o que lo pongan 24 horas o que lo quiten pero el sistema actual no está funcionando y lo que no funciona se cambia Sí, eso es así, mira, hay una, hay una, una, una, un, un tema con, con lo que es el estado de emergencia, toque de queda y con la, el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué hay un tema con eso? Primero, ahora mismo el Ministerio de Salud Pública está en el ojo del huracán porque no se sabe a ciencia cierta qué está sucediendo con el tema del COVID en la República Dominicana. Las autoridades están hablando, la mayoría, ahí estuve hablando el doctor Lama, eh, el, el mismo ministro eh, y algunas autoridades, hablando como que todo está bien con el covid de que la tasa de contagio está bajita, de que no están falleciendo mu personas todo bien, pero me están dando unos reportes viejos con personas fallecidas y con estadísticas altas, entonces nosotros los comunicadores estamos esperando un formato de los famosos boletines que diga realmente la verdad y lo que está sucediendo con el tema del COVID en la República Dominicana ya comenzó el tema de la famosa curva que se está aplanando, a mí no me hablan de curva a mí no me hable de culpa, a mí hábleme con datos. Por ejemplo, yo puedo decir que en la provincia de Duarte, en Santiago y en el mismo Santo Domingo, que hace unas semanas incluso no había capacidad de salas o camas de UCI, de cuidados intensivos, hoy en día yo no lo percibo. No soy médico, no estoy metido en los centros, pero no percibo eh, eh, ese afán de los médicos de que no tenemos eh, unidad de cuidado intensivo, de que muchas eh, personas positivas, personas muertas. Bueno, aquí han fallecido algunas personas que uno conoce, de hecho, del medio eh, eh, social, económico y político, pero uno no sabe, o sea, porque uno no le está dando seguimiento. Ya uno entró a una etapa de la vida que, es como se ha reaperturado eh, en gran o, o, o mediana escala la economía, y ya uno está volviendo a la, a, la, a la rutina, a la rutina del trabajo y eso, y no está pendiente a lo que está sucediendo con el COVID. Entonces las autoridades tienen ese dilema, conjuntamente con el dilema del toque de queda y el estado de emergencia. El toque de queda, ¿está funcionando no está funcionando? No, no está funcionando. Entonces como tú lo dices, te apoyo 100%, lo que no funciona... Se quita. Entonces, aquí, se, cuando, cuando el presidente solicitó los 45 días del estado de emergencia y los 25 días del toque de queda, yo dije, aplauso para Luis Abinader porque pensé que iban a tomar medidas, se habló que en algunas ciudades o provincias donde el COVID tuviera más incidencia, donde no estuvieran respetando el toque de queda, se iban a tomar medidas drásticas, por ejemplo, una de ellas, que lo habló el presidente del Colegio Médico, cerrar a la 2 de la tarde. a la de la tarde. O los fines de semana, toque de les 24 horas? ¿No? Sí. Se dejan las mismas medidas. Entonces, no entiendo, no entiendo el por qué. Ya, ya la antigua, está, mi, de los sí. hijos más aventajados míos, sí. poca gente sabe que es mi hijo más... <risa> orgullo, de. de, de, de de este que está aquí. Sí. Dame un camarazo, Yerian, antiguo, que se haga por lo menos en cámara. ¿Cuándo nos va a visitar Yerian por aquí? Ey, Marilady, ¿tú escuchaste? Marilene, no. ¿tú escuchaste? ahora te va a invitar. Dice Yerian, dice Yerian que de nosotros. Cuando tú quieras invitarlo. Eh, ah, perfecto. Lo voy a tomar literal. Ok, sí. Yerian, un joven, un joven orgullo del aguacate y de esta provincia. Ya que.. Eh, el joven ha podido luchar, ya es abogado y no cualquier abogado, ¿eh? comunicador y no cualquier comunicador, productor de televisión y no cualquier productor de televisión. Orgullo, orgullo de nosotros, de mis hijos más aventajados. De esos hijos que uno se le abre el pecho cuando habla de ellos. Sí, sí, ya, ya en la antigua. Pues sí, pero mira, eh, ya finalizando, eh, eh, el tema con el toque de queda con salud pública y el estado de emergencia. Cuando Luis Abinader, nuestro querido presidente, tomó esa decisión de solicitar la extensión, yo lo aplaudí. Aquí hicimos un, un sondeo telefónico y la gente no está de acuerdo con el toque de queda. Porque lo que, lo que estamos cumpliendo el toque de queda, que salimos más temprano de nuestras empresas, que tenemos que estar en nuestras casas ya a las, a las seis de la tarde, seis y media, limitarnos a ir a un restaurante, eh, a tomar un trago, sociabilizar, ¿eh? compartir con amigos, ¿eh? somos los que estamos pagando la consecuencia, porque nosotros nos recluimos, sin embargo, y con esto y lo reitero, no tengo nada que ver porque yo, yo, yo soy de un sector popular de, de, de Raboechivo, eh, de San Francisco de Macorís, orgullosamente, pero tengo que decir en los sectores populares en los barrios siguen su vida normal de bebedera, de bochinche, eh, da nada de rompedera como uno dice, eh, de wi we, de wi wi wi entonces eh, eh, las autoridades no me pueden a mí decir que estamos bien con el COVID, porque no lo han controlado, el, el tema de, de distanciamiento social, del uso de la mascarilla. Hay una gran cantidad de la población que no está acatando esas dos medidas del protocolo que es el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Entonces que me hablen con cosas reales, de por Dios, ministro de salud pública, doctor talco Arias, da la rueda de prensa, enfrenta a los medios para que nosotros podamos interrogarte, preguntarte y la población sepa qué es lo que está pasando realmente, si estamos bien, porque si estamos bien, excelente, eso es lo que queremos. Porque si estamos bien, vamos entonces ya a volver a nuestra vida normal. En China ya prácticamente volvían a su normalidad. En China. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero que las autoridades nos digan oficialmente cómo estamos. Realmente. Bueno, Roberto, eh, te perdiste el boletín, pero te voy a decir de manera oficial, y cuando digo oficial, según los boletines, ya República Dominicana sobrepasó las 100.000 cifras de infectados. Eso es de manera oficial. Por encima de China. Por encima de sí. China. Ahora, de manera extraoficial, algunos epidemiólogos e infectólogos han dicho que República Dominicana sobrepasa el millón de personas infectadas. Entonces tú ves? O sea, que, que bien no estamos. Entonces... La autoridad del se Corea dijo que a mediados de 2021, libre de COVID, República Dominicana. Yo me imagino que la NASA debe estar aquí. La, la vacuna, que ahora todo el mundo está con, con, con ahora se volvió la moda la vacuna. Sí. Señores, la vacuna aquí, aquí en este país va a llegar, si es que va a llegar a tiempo, es a principio del año que viene, quizás. Claro. Nos hagan cocote con que diciembre nos vamos a pasar. Bueno, en diciembre aquí va a ser igual. Los pendejos nosotros vamos a tener que limitarnos uh, a una velita y un bicochito. Y los demás, guau, a celebrar, rompan todo. Así es que vamos a pasar diciembre. Sí. Unos recluidos.